Hola, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, dependiendo de, de cuándo estés mirando este video, eh, bueno, la ocasión es porque les traigo un regalo de Navidad. Eh, bueno, la idea, sí, es que... Eh, lleguemos a ser mil personas en esta comunidad entonces, entre las personas que estén suscritas en mi canal de youtube y en mi instagram que está, está en la cajita de descripción eh, voy a hacer un sorteo y eh, el premio va a ser 30 minutos eh, de una sesión privada conmigo ¿Sí? Eh, bueno, ahí eh, elegimos tiempo y hora. ¿sí? Pero, digamos, eh, ojalá que podamos llegar a, la, a las mil personas en YouTube. Y, bueno, y un poco que también la comunidad crezca en, en Instagram. Eh, también por ahí hago ciertas dinámicas eh, más cortas que en YouTube. Así que bueno, están invitados, invitadas a que, a que corran la voz para que se puedan eh, suscribir la mayor cantidad de personas y este, y poder ser más cada día. Y también bueno, esta es una forma de, de agradecerles el, el, el haberme acompañado durante este año que para nada, nadie ha sido fácil. Eh, y bueno, los resultados van a estar para el día... Se los digo de inmediato. Van a estar para el día... 19. 19 de diciembre ¿sí? ahí voy a anunciar eh, los, los ganadores la ganadora van a ser dos personas ¿sí? así que bueno les vuelvo a reiterar la invitación eh, ojalá que, que corran la voz para que lleguemos a mil personas en el canal lo segundo eh, también los invito a unirse a mi instagram y a partir de ahí voy a seleccionar a dos personas y el premio va a ser media hora en privado conmigo donde van a poder preguntar de todo, ¿sí? así que bueno, les mando un beso, un, un abrazo y que estén muy bien, chao chao